de hoy se aplazó a los fines de que nuestro representado y los demás imputados puedan eh, recopilar algunos presupuestos y algunas situaciones que son propias para su defensa. Eh, y se aplazó para esos fines eh, para el miércoles a las 4.30 de la tarde. Anderson, Miguel. De un supuesto robo le imputan, pero eso es un asunto que hasta el momento... Eh, nuestro representado está re, eh, revestido de la presunción de inocencia y obviamente hay toda una investigación por delante que, hay que realizar. Solicitamos el aplazamiento a los fines de presentar el presupuesto a nuestro representado para el miércoles 4 y 30 de la tarde. ¿Qué relación a la del caso? ¿Qué puede decirnos si negado delegado ofrece detalles y ha de No, nosotros vamos a presentar el presupuesto porque nuestro representado eh, es una persona que hasta el momento eh, demuestra la inocencia. ¿A quién representa a usted? A Ergeni. ¿De eh, qué lo De un supuesto robo a una residencia, pero eso vamos a terminar el miércoles en la medida de cohesión.